helado de sneakers blanco helado de, de sneakers de crema de cacahuete <risa> buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog estamos en grecia Uy, mirad donde estamos <risa> Estamos en Cofonissi y en la playa está principal Donde está el puertecito y se ven así todos los barquitos llegar y todo Bueno, hemos pasado toda la mañana en esta playa Y hoy para hoy no tenemos mucho planeado Ahora vamos a ir a comer a una pizzería Así que bueno, ya os contar Mirad, esto es que dejas un libro y normalmente pues hay más libros entonces coges uno y dejas otro. O sea, aquí se puede tener. Otros no sitios sé, como en España o algo que pues es imposible. está bien que. esa playa y nos vamos a bañar por aquí tranquilamente <risa> Uy, llegamos y nos vamos a bañar nos vamos a ir a cenar porque hemos reservado en una en un restaurante muy muy muy chulo aquí cerquita de este hotel y estamos justo en la orilla ahora lo enseño está muy muy chulos y creo que puede ser muy interesante ese, ese, está súper chulo aquí al lado del hotel vaya y hemos pedido así unos sándwiches un pollo y bebiditas y también queso no también hemos pedido una de queso una tabla de queso <risa> no no le falta un diente no enseña el diente que te falta A ver, en eh, la descripción ponía como si fuese algo increíble O sea, pollo con pan fresco rebozado, todo así Para um, al final describir un filetito de playa con patatas y ketchup Y eso, una hamburguesa de menú infantil. Sí. Hemos descubierto aquí una caballecita. Sí. Y vamos al restaurante para otros días. Ahora queremos ir. Aquí está la cúpula. Mirar esta cúpula de aquí. Por cierto, en todas las calles de... De todas las islas que hemos estado, hay un montonazo de gatos. O sea, por todas partes hay gatos. Mira, este es otro. Otro gato. Misifu. Ahí mira esta cúpula. Esta cúpula se ve desde, desde la playa y todo se ve. Oh, ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Qué raro. Serán partes viejas de un barco. Puede ser ya hemos llegado aquí hemos venido a un mini market y mirar Nutella de Twix y coco de, de la marca S estamos mirando aquí que venden hay velas aromáticas, a mí me encantan ¿Mamá? las velas así. Aromáticas. vamos Cosas más flipantes de toda la vida. A ver, a ver qué tiene. El ojo, pero de mundo. ¿Eh? ¿Eso es un chuche Sí. Un chicle o algo. dulce. Es que, no sé. Estamos buscando algo dulce así para tomar ahora, unas chuches o algo. El, el no, la fruta no se puede considerar como algo dulce. Pero si es en almíbar es agua con azúcar. Ya, pero no. El, el ojo, pero con dibujo de mundo. Mira. Ay, chicos, menudo día. <ríe> Yo pensaba que no íbamos a hacer mucho, pero bueno. Ay, qué bien. Mirad, hemos comprado ahora para estar aquí en la terracita Un poquito de baklava, que es un burro así típico de, de Grecia y Está muy bueno, así como con miel y todo eso Entonces vamos a estar aquí en la terracita comiendo eso Y jugando a las cartitas Hola ¿Qué? Y mirad, hoy hay luna de fresa Luna bueno, no, llena gigante de fresa, creo que se llama o bueno, algo así no y... parece mucho de fresa porque... Um, has no... comido mucha fresa, que eres de fresa, ¿no? Sí, luna de fresa y es que la energía de la luna hoy está muy muy potente Bueno, no parece de fresa porque... Luna, ya lo has dicho un millón de veces, no tienes que repetirlo Antes era rosa Sí, antes era rosa, antes sí Sí parecía de fresa Pero bueno, eh, eso... Espero... No, para. Espero que os haya gustado este blog Si es así darle a like Estoy intentando mejorar los blogs la calidad Y todo esto este no ha sido tan bueno Porque es que tengo un problema Un gran problema Se me está acabando el espacio en el móvil ¿Y qué pasa? Yo no puedo editar tan rápido Tampoco tengo tiempo Así que, pues no sé Está siendo un poco difícil grabar Y tener que borrar Y todo eso Así que bueno, pues nada, nos vemos en el próximo vlog. ¡Chao! Adiós. Nos vemos en el próximo vlog. Adiós.